bien vamos a ver cuál es el programa que, que hace que todo eso funcione que lo acabo de hacer ahora hace un ratito sí para, para este vídeo para justamente para la ocasión es este que se llama rejilla.sh lo voy a abrir con kate que es el, el editor de texto preferido mío para programar eh, en linux eh, no importa todo esto que se está viendo acá no te preocupes porque todo esto son cosas que yo me pongo muy exquisito con con la línea de programación Incluso eh, tuve alguna, algún, algún error a nivel estético Ahí se produjeron unos puntitos verdes de más En un lugar que no me había dado cuenta Pero nada, para no grabar todo de vuelta Lo dejé así Me pongo muy, muy meticuloso con esto Así que nada, no te preocupes Todo eso es código que yo quiero poner Porque me gusta poner está, Pero el motor del programa está aquí Lo que le da eh, Lo que le da la, la gracia al programa está acá Vamos a mirar la pantalla celeste, o mejor la pantalla negra, ¿sí? Vamos a ver ahí. Voy a ir marcando la línea en cuestión, la línea que voy a ir explicando, ¿está bien? Bueno, acá tenemos un read, aquí tenemos un read que se, le, se interpretaría de esta manera. El read menos p es un read que permite, eh, es un read and prompt o read and print, la verdad que es un read que permite... Dar un mensaje al usuario para que el usuario lo responda y luego guardarlo en una variable, por ejemplo la variable mob. Pero en este caso estamos con un read menos n. ¿Qué es eso del menos n? El menos n se diferencia del menos p en que si vos después al menos n le pones un número, la terminal va a esperar ese número de teclas pulsadas por ti. ¿sí? Si vos le pones menos n1, va a esperar una tecla en vez de una frase o un montón de palabras. Si le pones menos n2, va a esperar. Este, dos teclas. Por ejemplo, es muy útil cuando vos querés que el usuario responda sí o no, que en el idioma español tenemos dos letras para cada uno. No, no es lo mismo con el inglés que es yes or no. Entonces, para el inglés para el sí tenés tres letras y para el no tenés dos. En español es fácil, sí por un lado, no por otro, dos letras, dos letras. Si vos quisieras esperar un sí o un no, en vez de permitirle al usuario que escriba cualquier cosa, por ejemplo, lo que pasa es que yo no sé, porque en realidad sí quiero esto, pero no estoy seguro. Bueno, si vos querés evitar todo ese tipo de cosas, vos le pones un read menos n2 y esperás primero la s y después la i y ahí procesás la información. Vamos a verlo en la terminal a esto mejor. Eh, voy a compararte los dos, eh, los dos read. Voy a poner... Read menos p. Eh, voy a hacer esto. Y voy a, voy a hacer esa pregunta a la pantalla. Primero voy a borrar. Miren, les voy a hacer un programa de una sola línea. Voy a concatenar comandos. Primero borro. Después le pregunto a la persona cómo se llama, cómo te llamas. Y voy a guardar en la variable nombre su nombre. Y después le voy a poner. Te voy a decir a ver, prestemos atención acá borro la pantalla el punto y coma sirve para separar o sería ahí un sería un, y además entonces, borro la pantalla y además pregunto y muestro el mensaje, ¿cómo te llamas? guardo la respuesta en nombre y además imprimo, buenas tardes lo que haya contestado el usuario, vamos a ver, vamos a ver con un enter acá, es más fácil, ¿cómo te llamas? Hugo, buenas tardes Hugo, es más, como me voy a poner exquisito, le voy a poner un punto después de Hugo, entonces le voy a poner, eh, ah, mirá qué interesante, eco, punto, Mira lo que va a pasar ahora, esto te lo voy a enseñar, de, de yapa, gratis te lo voy a enseñar, mirá, ¿cómo te llamas? Hugo, buenas tardes Hugo, y el punto quedó abajo, ¿por qué? porque acá hay dos errores estéticos, Primero que nada, el punto queda abajo porque el penúltimo eco tiene que ser un menos n. Cada vez que vos, apones, vos cada vez que vos decís eco, la máquina baja un renglón e imprime. Si yo pongo este eco buenas tardes, el buenas tardes va en un renglón. Y si pongo eco punto, el eco, el eco va en el otro renglón. El, el punto va en el otro renglón. Entonces, si pongo menos n, quiere decir que lo siguiente que vaya a imprimir no se va a imprimir con new line. No se va a imprimir con un renglón para abajo. ¿Tá? vamos a verlo en acción ¿No? hubo y ahora buenas tardes hubo punto ¿Tá? antes el punto quedaba abajo no sé si te, te diste cuenta si no retrocede el video y fíjate otro error estético es que el signo de, de pregunta está pegado a la respuesta no me gusta así que lo que voy a hacer es dejarle un espacio ahí está bien un espacio ahí y ahí le voy a dar enter ahora sí eh, Hugo enter buenas tardes Hugo ves bueno esto, este read-p, sirve para, primero, pausar el programa, segundo, darle al usuario todo el tiempo del mundo, o todo el tiempo que tenga él, para responder algo, y tercero, que, que apriete enter el usuario. Después que el usuario escribió cualquier cosa, por ejemplo, mira esto, enter. La máquina, evidentemente, no piensa, no razona, no va a pensar y no va a razonar nunca porque es un elemento electrónico, no es una persona, no es un ser vivo, no está dotado de la red neuronal espectacular que tenemos los, los seres vivos, sobre todo los seres humanos, los define, el, bah, hay un montón de, de, de, de animales que son muy inteligentes. Este, bueno, como no está dotado de eso, no va a pensar, pero si vos respondés correctamente, la máquina procede correctamente. Vamos de vuelta maría fernanda buenas tardes maría fernanda cualquier cosa que vos pongas ahí la máquina te va a decir buenas tardes eso eso es un ritmo p eso es un ritmo p es esto ¿tá? lo que hace el ritmo p es mostrar el mensaje como te llamas en pantalla y guardar la respuesta la que sea en nom entonces yo después agarro eso que está en nom y hago lo que quiero con eso ahora y vamos a ver la diferencia entre el RIT-P y el RIT-N. mira esto. Si Yo le pongo RIT-N y le pongo bueno RIT-N1. La terminal no está liberada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me aparece el mensaje. Entonces voy a apretar la E. Y ahí me aparece E-entropía. Voy de vuelta. Voy a apretar la Z. Centropía. Voy a apretar de vuelta voy a, la, la, no sé, la, la, la U. va a decir U entropía. La cuestión es que está esperando una tecla y apenas aprieto cualquier tecla, la máquina sigue con su programa. Está, o sigue haciendo lo que tenía que hacer. Si yo pongo RIT-N2, ahora va a esperar dos teclas. Por ejemplo, la S y la I, como te explicaba hoy. Si entropía. Voy de vuelta. La N, la O. No entropía. Esto está funcionando, pero... Lo que sucede es que en la terminal se ven las teclas que estoy apretando y esto no es conveniente muchas veces. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo la opción silent, menos S. ¿Está bien? Entonces vamos a bajarlo a 1, menos N1. Vamos a esperar una sola tecla, opción cállate la boca. Entonces voy a apretar la Q. Ah, ahora no apareció la Q. Vamos de vuelta. Ahora voy a apretar la A ahora no apareció nada entonces ¿a dónde va a parar esa Q y esa A? ahora, a ningún lado porque yo no estoy poniendo ninguna variable yo le estoy diciendo a la máquina espera por una tecla y no diga nada ¿y a dónde la guardo esa tecla después para usarla? entonces voy a poner una, una variable la clásica var a los programadores no nos gusta ir al var bueno, sí nos gusta pero está. vamos a poner var de variable entonces ahora sí ahora dentro de var o dentro de Chichito o dentro de. P, P, P, P, P, P, va a quedar la letra que yo apriete. Voy a cambiar por el clásico bar, de variable. está Entonces, ahora, ¿qué le estoy diciendo a la máquina? Borra la pantalla y además, espera por una tecla, cállate la boca y guardala en bar. Borra la pantalla, espera por una tecla, cállate la boca y espera en bar. Así nomás. Vamos arriba. Vamos, mija. Vamos a trabajar ahí, entonces apreto, voy a apretar la, voy a apretar una tecla y no te voy a decir cuál es Está, ya apreté, a ver si adivinás cuál es vamos a consultar a Bar a ver qué era a ver si adivinaste la tecla, pensá era una letra minúscula de la A a la Z en 3, 2, 1 era una Y, ¿la adivinaste? no mientas si no hagas trampa, bueno ahí está entonces, ¿por qué si yo le pregunto por Bar la máquina me responde Y? ¿por qué? porque guardé en Bar una tecla y después le dije qué tecla hay en la variable, qué tecla hay en bar. Vamos a ver. Esta vez vamos a guardar en tecla. está Borra la pantalla, espera una tecla, callate la boca y guardarla en la variable tecla. Qué inteligente el profe, ¿no? Ether. Ahora voy a apretar la P. ¿Qué tengo que hacer ahora? Eco bar. Ah, eco bar, no. Eco tecla. Si estabas prestando atención te habrás dado cuenta de eso. Y ahí está la P. Vamos a jugar la última vez. La última vez. Voy a pensar un número del 0 al 9, como hago en clase. A ver. Ya lo toqué. Vamos a consultar a ver cuál era. <risa> ya me olvidé hasta yo cuál era. A ver qué hay en tecla, el 5. ¿Lo habéis adivinado? No das trampas. No das trampas que te estoy mirando. Te, te voy a hackear y me voy a dar cuenta. Te voy a hackear el cerebro. Bueno, muy bien. Esa es la diferencia entre un read menos P y un read menos N. ¿Está bien? Ahora volvamos al programa. Espera una tecla, cállate la boca y guardarla en mob. Si en la variable mob está la w, o sea, si apretaste la w, entonces, y es y menos 1. Y es y menos 1. Así se le resta 1 a y. Porque nosotros no sabemos el valor de y, no tenemos por qué saberlo. El usuario va a tocar las teclas. Y va para un lado, va para el otro, como vos quieras. Pero el tema es que lo que sea cualquier valor, si Y era 20, ahora va a ser 19. Quiere decir 20 es igual 20 menos 1. O sea, es 19. La, eh, si la tecla apretada es S, entonces al revés. A Y se le suma 1. Y es Y más 1. Si la tecla apretada es la A, entonces X es X menos 1. Porque la A es ir para la izquierda. Y para la izquierda y para arriba resta, acordate. Y para la derecha y para abajo suma. Si la tecla pulsada es la D, entonces X es X más 1. Así se hacen las operaciones en bash para este tipo de cosas. Después yo puse también que si apretás la C... Eh, la variable borrar valga 0 o valga 1, cada vez que vos apretás la C, si valía 0 pasa a valer 1 y si valía 1 pasa a valer 0, eso es para borrar o no borrar el, la estela que yo expliqué recién, ¿tá? la estela es el rastro que van dejando las cosas pero no te compliques con esto que eso no importa lo que importa es esto ¿tá? hasta acá si la tecla es W entonces I es I-1 porque W es para arriba y para arriba se resta si la tecla es S, entonces I es I más 1, porque para abajo se suma y aparte es la Y. Y lo mismo con la X, cuando va para la izquierda resta y cuando va para la derecha suma. Bueno, seguimos para abajo. Acá si apretás la, la Q, salís del programa. Te lo muestro. Vamos a ejecutar rejilla. Ahí. ¿Ves? Si yo aprieto la Q, sale. Se va, termina el programa. Ta, esa es la cuestión, si aprieto la C mira si yo estoy moviendo y dejando la estela cuando aprieto la C, deja de dejar la estela, y cuando aprieto la C de vuelta comienza a dejar la estela otra vez y si aprieto la C, deja de dejar la estela ahí está la, el, el efecto de la C así que voy a parar con control C y voy a volver al programa, bien bueno eh, qué más Ta, ya está y acá Mirá qué, qué interesante esto que está acá. Esto dice lo siguiente. Después de capturar la tecla pulsada por el usuario y hacer la operación matemática correspondiente a si está subiendo o si está yendo para la izquierda o para abajo o para la derecha, venís acá. Antes de mover el, el cosito por la pantalla, la herradura o el om por la pantalla, Vos tenés que ver qué valor tiene Y y qué valor tiene X, porque si se está pasando del máximo, se te va para afuera de la pantalla. Y si se está pasando del mínimo, te va a dar errores. ¿tá? O sea que tenés que hacer un control primero. Después de saber qué tecla apretó la persona y qué operación hacer, si es con X, si es con Y, si es sumar o si es restar, como te mostré ahí, inmediatamente después no vayas a ejecutar la orden de te put cup no sé qué. No, no, no, no. Así no se, no se hace. Eso está mal. Lo que hay que hacer primero, a continuación de eso, es verificar si i lesser than menor que 0, entonces i es igual 0. O sea, si i era menos 1, entonces es 0. ¿Está bien? Si se estaba saliendo del borde para arriba, entonces que quede en el 0. Porque quiere decir que si yo aprieto la W demasiadas veces, voy subiendo, subiendo, subiendo, hasta que me voy a menos 1, menos 2, menos 3, y me empieza a dar errores el programa. Entonces, yo no quiero errores en mi programa. Entonces, de vuelta, de vuelta. Si i es lesser than 0, o sea, si i es menor que 0, entonces i es igual 0. ¿ta? Y si i es greater than, es mayor que 30, entonces i es igual 30. Ahora vamos con la x. Si X es lesser than 0, entonces X es igual 0. Y si X es greater than 30, entonces X es igual 30. Lesser than es menor que y greater than es mayor que. Recién ahí, esto no importa, es lo que te explicaba hoy. ¿tá? Recién ahí yo le doy la orden de dibujar. ¿Qué es dibujar? Este choclo que está acá. ¿Qué es dibujar? Mover el cosito por la pantalla y mostrar las coordenadas y mostrar la información. Dibujar, la orden dibujar para mi programa es esto, todo esto. Poner esto donde corresponda, escribir posición, escribir la Y en rojo, la X en amarillo, escribir la posición de Y en rojo y la, X en, la posición de X en amarillo. Decirte cuál fue la última tecla pulsada y decirte para dónde está yendo la cuestión. ¿tá? Esto en el juego que ya jugaron varios de mis estudiantes, el Encontrator, eh, funciona así, el Encontrador funciona exactamente así, así que bueno, nada, te lo dejo por acá, espero que hayas entendido cómo funciona el movimiento, que te lo expliqué en varios videos, este no es el único, hay dos o tres antes que este y están en, en, en consecutivos, esto es exige un nivel avanzado de Bash, si venías viendo mis videos básicos de Bash, los anteriores que hice, que son tres o cuatro hasta ahora, esto no tiene nada que ver, porque esto ya es bastante más avanzado, así que no pretendas dar un salto desde esos videos básicos hasta acá, porque esto parece fácil, pero no es tan fácil, ¿está?, de comprender por lo menos. Así que bueno, de a poco voy a tratar de, de cubrir esos, esos vacíos que me quedaron por el medio, porque esto es, está dedicado a los chicos que están haciendo taller de programación BASH en el Liceo de IEP, eh, que son unos 15 chiquilines o un poco menos, que se están animando a programar en pantalla negra y dale que es tarde, como les digo siempre. Está, nada de arrastrar nada, nada de clic derecho, nada. Acá es programación pura y dura y esos son todos unos genios. Así que bien. Ahora voy a dedicar el video específicamente a algunas personas. Y con este programa creado ahora para ustedes me voy despidiendo. ¿Qué será de créditos.sh? Fíjense en los sobrenombres y a los, que, a los que no tienen sobrenombres se los vamos a terminar poniendo entre todas las clases. Mía Baleira mm, Mauro Picasso Ventancourt Porque dibuja bárbaro, es un crack. Guzmán Metralleta Cari, ¿por qué? Porque apenas se le asigna un trabajo, él ya terminó antes que vos se lo pidas Y, y, y quiere más, y quiere más, y no para Álvaro Asesino González Porque él sabe, él sabe, porque tiene una computadora con 20 núcleos 32 GB de RAM y el pen más chico que tiene debe ser de 128 GB Martina Cerebrito Granoche Porque cuando programas le salen un mito por las orejas De tanto que piensa Isabel Pangrenic, no sé por qué le gusta tanto el pan de chilena, Pero le encanta Juan Ingol Adriana Antigermen Moriné, ¿por qué? Porque siempre limpia todo antes de irse a la sala de, de informática, me parece notable, y más con estas medidas del tema del COVID. Martina Rodríguez, Bautista Rótulo, le mandamos un abrazo muy grande, eh, que está pasando por un momento medio complicado, arriba este Bautista, y esperamos que te recuperes lo más pronto y lo más rápido posible, ¿está? Y lo mejor posible. Joaquín Bill Gates Silva, porque es muy parecido a Bill Gates, Joaquín. Sol, portero atísta, ¿por qué? Porque siempre quiere abrir la puerta y le, le, le está todo el tiempo peleando con Adriana por abrir la puerta y casi siempre tenemos que estar ahí, este, tratando de que sea una, una vez cada una. Eh, ¿qué, ¿Qué más apareció? Franco Anonymous Torres, ¿por qué? Porque está siempre de capucha así con el teclado, ya no saben lo que está haciendo, pero siempre está haciendo cosas interesantes. Entonces, así que de esta manera me despido de ustedes, espero que, bueno, todos estos muchachos y muchachas son los que van al, al taller de programación, los que están programando en Bash este año en... en, en en ciclo básico, son chiquilines de, de primer año de liceo, del entorno de los 12, 13 años más o menos, este bueno, de 13 más o menos, espero que haya sido del agrado de todos el video, y cualquier cosa me preguntas en clase o me dejas un mensaje al pie del video. Abrazo grande.